Mi nombre es John Merinistrosa Ramírez, soy de Quito, eh, director de la Corporación Cuenta Chocó Rogerio Velázquez Murillo y estudiante de primer año de la, de la eh, Universidad Pontificio Bolivariana. Eh, para mí es muy importante participar de la conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales, pues es una oportunidad para, para insertar los estudios afrocolombianos en una una mirada eh, latinoamericana y del Caribe, pero también plantear en esta dinámica los estudios de racismo ya de una manera eh, decolonial, pero sobre todo repensar cómo estos, eh, estos estudios entran a, a mejorar la calidad de vida, pero también a pensar el conocimiento y la producción del conocimiento y la inserción de este conocimiento en las universidades. En ese sentido, vemos a CLASO una oportunidad para pensar el conocimiento y para pensar los estudios afrocolombianos y pensar el racismo.